Señores afiliados al Instituto de Seguros de Jujuy, les informamos que por motivos de mudanza, la Delegación San Pedrito permanecerá cerrada desde el día lunes 23 de mayo. Usted podrá realizar sus trámites en Casa Central del Instituto de Seguros de Jujuy o en su delegación más cercana. Próximamente, esta sede atenderá en su nuevo domicilio, ubicado en calle Almirante Brown, 914 del Barrio San Pedrito. Señor afiliado, sepa disculpar las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para su mayor comodidad y mejor acceso a los servicios y prestaciones de la obra social. Instituto de Seguros de Jujuy. Trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.